Buenas noches Hola está? Gilmar, buenas, ah, noches. ¿cómo, buenas noches Buenas noches, qué más Hola Sofi, cómo vas, bien o no? Llega buena hora o okay? qué? Como siempre, listo para la cena Sí, me siento Ah, muchas gracias Ay, muchas gracias Pero por, ¿por qué, qué le echaron, echaron más empanadas empanada a la, la niña? niña? Que a Sofi le, so le, so le echaron ocho empanada empanadas y a mí solo dos, los dos. Y la salchicha que le dieron parece un salchichón Y a mí que me encanta el salchichón Y la mía parece un chito ¿Será que me ven muy gordo? ¿O qué será? Claro, como es la hija de ellos De igual forma por educación me hubiesen echado más a mí La niña celebra porque vamos a comer Y si termino primero dirán que soy un hambriento Y más encima mire cómo me hace fiero pero la niña estaba linda. linda, hasta me ofreció salsa. salsa, es un, es un castigo, castigo de la vida, la hombre. vida hombre. aquí detrás de cámaras con la actriz Sofía, Ana Sofía, miren, realmente sí me estoy comiendo más de lo que estaba en el video, <risa> y me trajeron, vean, salchichita, platanito, salchita, jarepita con queso, <risa> suscríbanse a mi canal, cierto Sofía, suscríbanse, y diga, chao.